Desde la semana pasada, Esmeralda Roque Merejo está desaparecida. La última información que familiares tienen sobre ella fue que salió en horas de la mañana con destino a su trabajo en el sector Los Alcarrizos de Santo Domingo. En medio de la preocupación solicitan cooperación de cualquier persona que tenga información para dar con su paradero. Y lo que apareció fue la caetera, apareció el desayuno en las calles, tirado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 A, Entonces la, la, mat, matrat, la abusaba, maltrataba, la maltrataba. No, él, yo no sé no, si le iba a dar, pero si le... Parece eh. pues, veces le trató de... Pues, le amenazaba, fiaba, pero, amenazaba ay, de, de darle golpe. Se preocupaba por la situación. Sí, preocupada, Dios, usted sabe que lo, los hijos son hijos. Entonces yo me cuento preocupada por eso. Estoy orando a ver si el Señor me la devuelve sana y salva. Usted ve a ella. Y toda la familia también estaba preocupada por pues todos los lados, Puerto Rico, Nueva York, en todas partes estaban preocupados por eso. La madre y hermano de la desaparecida afirman continuarán de la mano con las autoridades en busca de localizar a su pariente. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.